En la producción, la producción es ofrecer tierras, seguir en ese trabajo con, con la DGA de ofrecimiento de tierras para convertirlas en producción agroecológica, pero también el tomarse en serio ese proyecto del barrio de las fuentes, ¿no? de, de esa huerta de las fuentes que sea objeto de una especial atención y proyección. Producción, por un lado, transformación del producto. Muchas, ahora es que se está hablando, por ejemplo, del corredor eh, mediterráneo-cantábrico. Zaragoza tiene una posición excelente para, para poder transformar el producto ecológico de nuestra propia huerta o incluso el que pudiera venir de la, de la huerta valenciana. Y la distribución igual, no no solo se trata de los, de los mercados agroecológicos que pueden ser puntualmente, están, están teniendo muy buena, muy buena acogida, sino que esa distribución de los productos sea también en todos los, en todos los centros públicos donde, donde se dé comida. ¿no? Y ahí… Por ejemplo, el recuperar el control de los menús infantiles en el que se planteaban pues, eh, un mínimo de, de tres comidas semanales en las que hubiera eh, frutas y hortalizas, pues por ejemplo, era, era un elemento que nos parecía a nosotros muy, muy importante y muy interesante. ¿no?